de Playa Ancha queremos apoyarte y acompañarte durante todo tu proceso de inserción en la universidad. Sabemos que el cambio de pasar de la enseñanza media a la universidad es muy repentino y adecuarse no es fácil. También lo hemos experimentado, igual que tú. Todo es nuevo, nuevas y nuevos profesores y profesoras, nuevas y nuevos compañeros y compañeras, nuevas asignaturas, nuevos espacios, nuevos horarios y un ritmo de vida bastante agitada, cansadora e incluso estresante. Es por esto que queremos darte algunos tips, que podrán servirte para sobrellevar de la mejor manera posible estos cambios y poder disfrutar el proceso y la nueva experiencia. Número 1. Para mantenerte siempre informada e informado sobre la contingencia y asuntos universitarios es bueno que revises continuamente tu correo electrónico, la página y las redes sociales de la universidad y de tu carrera. Número 2. Infórmate sobre los dispositivos de acompañamiento y apoyo al estudiante que existen en la universidad y acude a ellos cada vez que lo necesites. La universidad cuenta con el Servicio Médico de la Universidad, ubicado en el edificio institucional piso menos uno, al que pueden acceder todas y todos las los estudiantes. La Upla cuenta con matrona, psicóloga, médico general, odontólogo y técnico paramédico. En el piso 3 del edificio institucional se encuentra además la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de GDE, es la encargada de tramitar y facilitar los procesos de postulación a beneficios estudiantiles como gratuidad, becas, créditos, tarjeta Junaev entre otros. El Centro de Acompañamiento al Desarrollo Estudiantil CADE, ubicado en la Biblioteca de Alta Demanda, donde encontrarás el apoyo de psicólogas, Profesoras de diversas áreas, orientadoras, educadoras diferenciales y asistente social que siempre están disponibles para atender a tus necesidades y requerimientos académicos y o personales tanto, como entregarte toda la información que puedas requerir sobre los diversos procesos universitarios. Número 3. En el edificio institucional piso 4, ubicado en la Facultad de Artes de la Universidad se encuentran las oficinas de registro curricular donde puedes realizar diversos trámites referentes a tu carga académica e inscripción y o eliminación de asignaturas, retractos, retiros, suspensiones o postergaciones de estudio. También encuentras la oficina de aranceles, donde puedes realizar diversos trámites referentes a este aspecto. Algunos tips para no estresarse en el proceso. Durante una clase trata de aplicar la mayor cantidad de estrategias de aprendizaje que puedas. Toma apuntes. Graba la clase. Consigue los apuntes de alguno o alguna compañera o compañero. Complementa tus apuntes con bibliografía sobre el tema. Acude a Internet para buscar más información sobre las materias, videos, tutoriales, etc. Dedica un tiempo diario a cada asignatura, para que vayas al ritmo de cada clase. Utiliza mapas mentales, esquemas, dibujos, haz tus propios resúmenes. Utiliza colores llamativos, destaca lo que te parece relevante, etc. Todo esto ayuda a recordar y comprender mejor los contenidos. Calendariza tus evaluaciones, planifica tus horas de estudio. Cuando estudies, Trata que tus espacios estén ordenados y bien iluminados, siéntate en un lugar cómodo. Y ojo, no estudies acostada o acostado, que nuestros espacios de descanso sean para descansar y nuestros espacios de trabajo sean para trabajar. Ayuda tanto en la atención, como en la relajación según corresponda. Mantén una comunicación fluida y oportuna con tus compañeras y compañeros profesores y coordinador o coordinadora de carrera para estar al tanto de las contingencias de tu carrera y de la universidad. Asiste de manera regular a clases sean estas presenciales u online. La asistencia tiene directa relación con el desempeño académico y más importante aún, con tu aprendizaje. Aliméntate de manera saludable y con regularidad del mismo modo, descansa las horas necesarias para tu cuerpo. Esto influye en nuestra energía, motivación y disposición al aprendizaje. Persevera. La universidad requiere más que de altas capacidades, de mucha rigurosidad y dedicación. Obtener buenas calificaciones como las del liceo o colegio dependerá de mucho esfuerzo. Participa de actividades fuera del aula, sean estas académicas o no, en la universidad las actividades deportivas y culturales son muy variadas. Conoce las opciones y participa, esto enriquecerá tu desarrollo personal, social y también tu formación profesional. Disfruta de las nuevas experiencias que te puede entregar la vida universitaria.